pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Brawl Stars Me habéis pedido bastante en los comentarios que volviese a traer Una apertura, bueno De estas cajas de Brawl Stars Y antes de empezar a abrir Estas cajas chicos, aquí tenéis El club que he creado para que os metáis Y podáis jugar conmigo Cuando queráis, está abierto de momento No pido trofeos, así que aprovechar Y meteros, Venga chicos, voy a comenzar Abriendo las máquinas Joder, con las máquinas, que no estoy en Crash of Cards. Vale, voy a abrir las cajas. Chicos, vamos a empezar por las pequeñas y a ver si tenemos suerte. No tengo todavía ninguna legendaria. A ver si tengo suerte por fin. Y consigo mi primera legendaria. Vale, de momento por aquí tenemos el Colt Puntos de fuerza para este. Vamos a ver qué sale en esta. Nos van a dar mucho oro. La Jessie voy a poder subir muchos personajes. Ahora los subiré con vosotros. Por ejemplo, mira, aquí me han dado gemas. Jessy es un personaje que me gusta mucho. Voy a mejorar a fuerza 7. Ahí está. Como veis, tengo la skin. Esta del patito. Esta la de dragón. Cuando termine de abrir las cajas, ya veré qué hago. Ya veremos qué subimos, como la última vez. Momento, bien, ahí está Darryl. Mira, os voy a enseñar los que me faltan. Entonces, me tienen que salir todos estos. Estos son los que me faltan. A ver si me sale alguna legendaria. Algún Brawler legendario. No estaría mal. Mira, vamos. Dynamite, Tara, Tara, Tara, Tara. Uf, esto se va a hacer muy largo, pero bueno, chicos. Hay tiempo de sobra. Si os queréis quedar. Adelante, dejar un like al vídeo que no lo he dicho antes Si os gusta que siga trayendo aperturas Esta vez no de máquinas sino de, de cajas de Brawl Star. Y nada, vamos allá Dejadme abajo en los comentarios qué, qué cantidad de copas tenéis vosotros Ahí está Ya sabéis que os podéis meter al club que he creado Podríais jugar conmigo si quisierais Que sé que muchos de vosotros jugáis a ver, monedas, puntos de fuerza. Madre mía, que lagueado va esto. Vale, el Darryl lo podríamos subir. A Darryl, ¿a cuánto lo tengo? Lo bají, venga, lo vamos a subir ya. Ahí está. Darryl, fuerza 5. El que. Con el que tengo más fuerza es con Bull, que lo tengo al 8. Ahí si sí nos salen bastantes Bull. Me gustaría tenerlo al 9. Y por qué no, muy pronto al 10. Está Primo Seguro que muchos de vosotros Utilicéis a Primo Venga va 44 cajas por delante chicos Y de pequeñas eh. Todavía tenemos que abrir las grandes Bueno ahí está Piper Que la tengo a nivel muy bajo Y me gustaría subirla varios niveles Con esta gran apertura De cajas Dynamite 5 Jesse 5 Ahí está dame de Jesse también bueno, este por dos, que me encanta. Mira, va. Madre mía, la de tiempo que he estado yo ahorrando estas cajas. Ni os imagináis. Ahí está. Tara. Mucho oro. Vais a ver cómo vamos a subir de oro estratosféricamente. 30. Parece de dan poco, pero al cabo de un rato vais a ver que vamos a superar los 1000. No sé si los 2000. Yo creo que sí 23, Penny Selly, madre mía Selly Selly, Selly, Selly Penny más 4, Tara más 7 Mira va ¿Cuánto gustaría subir a Bull? Al 9, Dios Una salvajada, más de 1000 Bueno Ahorrar queda Y que me salga, que no me sale Ahí sí me salís un Bull, chicos Quiero muchos Bulls ya sé que es un personaje muy guarro, pero... <ríe> es lo que hay. Vale, y a ver si saliese legendaria. Como mínimo, alguna que no tenga. Un par. Como, como, como, como tiene que ser. Vamos, como no me salga, después de esta apertura de máquinas... De cajas, perdón. Esta apertura de cajas, como no me salga ninguna que no tenga, me voy a enfadar mucho, muchísimo, muchísimo. Así que vaya saliendo ya, por Dios. Ya va Paso rápido Bueno, ahí está esa Jessie, Es una, es la que tengo más Más alta ¿No? De copas, sí 364 o No sé cómo andaréis vosotros 25, 25, 25, 25. Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vamos a seguir Vamos a seguir ardiendo Seli, Poco poco es otro personaje que me gusta bastante utilizar 50 monedas. Bien, vale. Block, vamos a poder subir ahora. Si queremos, a ver al 4, venga, vamos a subirlo al 5. Me gusta poco. Mira, tírale hueva. Ué. Será esta la máquina. 18. que sí, sí y está ah qué cajita más floja primo Penny sí sí Ay, bueno, al menos me están dando gemas que para una skin chula pueden estar muy bien nada nada no me dan gemas no me dan nada qué pino qué pino qué pino. Oh, me ha salido un, no me lo creo, por Dios Me da guay Mierda Rock, Selly Un ticket mía, si tengo más de 100 tickets Si es que no los utilizo Bueno, me puede salir ya algo Demasiado, cargado, ¿eh? No me sale nada, chicos No me sale nada Dejadme abajo en los comentarios si a vosotros os sale algo. Porque no a mí. No me sale una. Mierda. Bueno, bueno, Piper. Te voy a poder subir por fin. Por fin, madre mía. Al 2. Qué pésimo. Qué pésimo. Qué pésimo, qué pésimo, qué pésimo. Madre mía, sí. He abierto ya todas las cajas. Pero qué me cuentas. Y, y pedí una legendaria. Y no me sale ni ni alguna nueva sí, podría salir Franky Morty están muy bien no me sale nada Nada. bueno ahora me están empezando a salir muy que me tenían que haber empezado a salir hace ya rato ahora poco me hacen Ay, mía. el juego la guiado que va bueno la Jessie 5 gemas Bueno, esta, esta caja ha estado mejor poco, Nita, Parly, Nita, Cuatro, Jesse Dame algo, Que me des algo, Piper, quedaría poquito, ¿Cuántas más Sesenta y ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Bueno, están saliendo de no bull. Arril, tada. Me queda, me queda, me queda muchos bull por conseguir. Primo, podría estar bien, subirlo al 7. A ver si subimos aunque sea Piper. Para al final del vídeo, tenga el dinero que tenga, subiré todos... Los que pueda. Bueno, pues, Cuatro cajas. No, es que no me sale nada. ¡No me sale nada! Joder. Bueno, 70 de oro. No está mal. No está mal. Y primo... Eh, última pequeña. Venga, no, no perdamos la esperanza, ¿eh? Que quedan cuatro. Vale, son cuatro grandes, no son muchas, chicos, ya lo sé. Vamos a ver qué nos sale. Por favor, desearme mucha suerte. Vaya mierda, apertura. Vaya mierda. ¡Dame algo! La nada. Me sobra, que me sobra. Bueno, Piper. Y sí, por fin. Vale, Piper, la voy a poder subir. Like. Cuenta monedas El primo. Ringo. Y bro. Y no ha salido nada. A tomar por culo, no subo más el juego.